Pocos días después de que el mundial de Qatar haya prohibido las muestras de afecto en público de personas del colectivo LGTBI, cuando pensábamos que esto eran problemas del pasado, de lugares remotos, descubrimos que este problema lo tenemos en casa y en pleno siglo XXI. Creo que vamos a llegar a un acuerdo con la señora Díaz Ayuso eh, para bueno pues para que cumpla con este tema de las leyes de ideología de género que son que son fundamentales para nosotros. El 16 de diciembre en la Asamblea de Madrid se va a votar la toma en consideración de una ley promovida por la derecha para mutilar los derechos del colectivo LGTBI y el Partido Popular en estos momentos se está debatiendo entre si votar a favor o abstenerse. En Más Madrid estamos plantando cara a la agenda ultra desde la Asamblea. Las leyes por supuesto que se derogan y por supuesto que se modifican. Usted ha cometido un error de bulto porque si tocan una sola coma y un solo punto de esta ley tocan todo Madrid, porque la igualdad no se puede ni mutilar ni derogar y porque el amor no se puede ni mutilar ni derogar. Y por supuesto lo haremos también desde el Senado. Ayer mismamente rechazamos la propuesta de veto del Partido Popular a los presupuestos generales del Estado. Porque sus recetas neoliberales son un fiasco que ya no sostienen ni sus propios socios en Europa y que atentan contra los pilares básicos del Estado Social y del Estado Democrático. Hoy le exigimos al Gobierno de España que frene la agenda ultra de Isabel de Ayuso, hoy registramos una iniciativa en el Senado que tiene como objetivo que se apruebe cuanto antes la ley LGTBI y trans. Si siempre ha sido una cuestión importante, en estos momentos, con el ataque a los derechos del colectivo LGTBI por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, es una cuestión de extraordinaria urgencia. Desde Más Madrid vamos a hacer todo cuanto esté en nuestras manos para desalojar la agenda ultra de la Puerta del Sol. Y mientras trabajamos en una alternativa de gobierno para 2023, desde la oposición avisamos, no vamos a dar ni un paso atrás.